No, no tiene heridas, no le veo nada, parece que se desmayó, se le bajó el azúcar o algo, voy a sacar el cola tío. a ver. Vale, mírame, mírame un segundo. ¡Ay, su madre! ¿Dónde ¿no quedó? A ver, claro, 1, 2, 3, 4, 5. Cuéntalo bien. 1, 2, 3, 4, 5. ¡No se controlaen, hijo diez, de perro! ¡10, perfecto! Sí, es perfecto vale. eh, recojo la bolsa y le pregunto y ya. Ah, ¿Usted se, se encuentra porro. bien? Se me estoy porro, me estoy fumando y <risa> estoy viendo la luz volando. Me imagino la subida Sí, es que lo ha subido, que divertido de pasar Hijo de puta, ¿quieren compartir conmigo a ver? Eh, ¿voy o va? No, ya está yendo Cliff. No, no, no, acá con Connor. Ah, curen rápido, hombre. Ya, ya la curó. Eh, voy dándole la vuelta a la ambulancia. Sí, sí, Y sí, déjame conducir a mí porque para subir esto va a ser divertido. ¿Dónde está? ¿Abajo? Ah no, está arriba Métete por aquí, míralo ahí, ahí, a la izquierda Eso Ponle ¿Todo a bien, Connor? Bueno no, el tío no me ha roleado Buenarda Bájate No. Uy, se me like Dale tu corte Eh, acabo de ir pasar de mí No hacen de rol L Hola, hola, L ¿qué tal, la, amigo? ¿Copias? ¿Estás ¿La consciente? ¿Las la, ¿la pide tú? No, la puta madre. Hijo de puta, rápido de mierda. Pero a ver, voy a preguntar si ahora mismo está poniendo las llamadas, porque si las cogen algún auxiliar, Sancionísimas. Ah, se me fue. Porque lo tengo ahí anotadito por si sí. Cuando salga, pum, les escribo Ah, y... ya ve Sacamos tiene, algo Cliff? No, no tiene heridas, no le veo nada Parece que se desmayó, se le bajó el azúcar o algo Voy a sacar algo, a vez. saca el bolso, loco. Ahí también hay medicamento y vaina No sale nada, esta gente no se accidenta ni nada. Vicente, lo es normal. Tiene preparado. Está escribiendo todo el rato para que cuando solo jugando... salga... <risa> Vamos a hacer... 19 de es. eso. <risa> mm. ¿Sí no? Oh, oh ¿Vodka? Yo 19, 19 descanso. descanso? 19, bueno. 19 regreso No, Rae Vodka. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jake. ¿Dónde estoy? Hola Jake, ¿4? háblame ¿Te acuerdas qué sucedió? Tú? ¿Qué haces aquí? Bro, no sé, estaba ahí en... Me se Estaba ahí en el, en el río de ahí ¿Cuántas veces no te y muevas? ¿Y no te acuerdas qué pasó? Dime ¿Cómo haces tú? ¿Vale? Ven, siéntate acá Ok, ves contándome qué te pasó Ves contándome qué te pasó no, no sé, yo simplemente estaba en mi auto ahí en el... en el laquito que está aquí atrás y... y me. Ah, otro la de la PD loco, de la hijo de, de la perra la <ríe> ¿Tienes algún vehículo? ¿Cómo llegaste hasta este, este punto? ¿No sabes? Sí, sí, por a ver, pero... Si estoy... ¿Cómo me conoce sí, el no Santiago conoces, Miren, no sé, el hijo no sé, de, de la no sé, madre? La madre. Eh, ahí está Ok, ese es tu vehículo, el de allá sí. Vale, mírame, mírame un segundo ¡Ay, su madre! dónde quedó? Digo, lo digo, lo digo. hasta donde cayó ¿no? cierto <risa> ok y ¿cuántos dedos ves aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 seguro a ver claro 1 2 3 4 5 comentarlos bien 1 2 3 4 se están troleando hijo de perra 10 perfecto Acompaña hasta su vehículo si desea. Puede caminar. No, estoy bien. No sé qué pasó. ¿Qué ¿Eh? No me no siento mal. Le llamemos una bruna, ¿no? no me cuesta respirar. No, huevo, ¿no? no sé qué habrá pasado. Los alienígenas, ¿no? sé sí, qué mierda. Esta ciudad es Alienígenas, tío. Bueno, gracias. Está bien borracho, loco. Sí. Sí. Vale, amigo, con mucho cuidado. <risa> bien, bien vicente cabrón por las animaciones. ¿Cómo las pongo? M. Your no... ¿En trabajos? Eh... Para médico de, de rodillas. Yo lo curo, yo lo curo, yo lo curo. Dígale que no tiene capacidad. Ya le dije, pero no respondió. Este es amigo mío. Ah, <ríe> bueno, Lice, le le voy poniendo los conos. No, no, que lo voy a poner en la daño Ah, ok, Le Dale pastillas pues, y sí, ya está. Dale eso de la mochila y ya está. Me va del orto el chat, loco. ¿no? <ríe> No, no lo recibe, no tiene espacio. No. Vámonos. <risa> <risa> Hijo de puta. Pero para que me role la fractura. Ah, ya se sí, aparentó. <risa> ¡Qué malvado este! cajo puto que no la fue el Vale señor el Cliff, pásame el botiquín, por favor Ya mismo Nah, se cagó se cago mí, lo pasa, Listo, vamos, vamos, eh, Connor, ya lo marqué. Joder, macho <risa> Gran señora, ¿sabes dónde está eso? Arriba en el sandy. No, yo espero el siguiente. O si necesitas este es siguiente! Ah, esto está, sí. BLS83 de 97 a CPFLA en código 3. Métele, papá. Dale, pero qué espera, Vicente. ¿Dónde míénteme. queda? No sé. 1069 al de ciclo. El 88 tiene el libro sol, venga, no, dale el libro sol. De rojito. ¿La marcas, por favor? Gracias. Es? Al parecer es una balacera Uy, <tose> qué viejo. Pues que venga alguien, puff. No. Alguien me lo quitó. No, métele, métele, métele Qué cojan los llamados Cuéntanos chicos, que se ve que hay ir por la escalera Dale, no? Por si acaso ya volvemos Ok No, es que tenga mi padre mal y bueno no, sí, cuando... tranqui. no, tranqui, tranqui De hecho, ya le informaré a, a esto ¿Vas a mandar un ticket? Sí, por si acaso, para que lo tengan en cuenta no sé, sí, si sí, sí, no te preocupes. Bueno, ponte sí, sí, sí. en el medio, ven y lo cargo. Uy, ah, no. Cuidado, cuidado. Uy. A la puerta, a la mierda, yo bien parado. Yo me ocupo el policía, ¿vale? Tú es el vale. perímetro y en el medio. Cárgalo y ya está, bueno. Me lo quitaron, no, no, no, no. ¿Quién entró? Buenas. Hola. hola. Buenas, buenas noches, buenas noches. Hola. Chicos. estás consciente, no? Buenas noches, Steve. Digamos que te conozco. Digamos que te conozco, dice. Mira, le he pedido. <risa> es que no te es que entender por voces, loco. <risa> o sea, aquí el doctor residente Jordan Sánchez, ¿qué pasa? Esa parte yo da nombre, Perdón, a usted, caballero. Mi, mi sincera ah, disculpa. Perfecto. <risa> Ata 041097 Little Sioux. ¿Cómo? cómo? Esa vaina. Little Sioux, cabrón. No, no sé. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Se pronuncia en inglés? Joder. ¿Ustedes están asignados los tres amoros? sí yo me lo ocupo de ellos, no te preocupes. Estamos <risa> <risa> asignados. Hostia, así que rápido. Connor, ¿dónde está? ¿Ya volvió? Ya volví, ya volví, ya volví tu conductor profesional aquí, la última generación. Voy. ¿Cómo le llevas, Cliff? Muy bien, este no tiene muchas cosas tampoco. Dale. Y cura loco. I don't see you. Pues este es un momento, amigo, siéntese mm. un momento. Haga, amigo, ¿está consciente? Vende, habla el el ves. maletín, drawn Hola, Ruth, perdón. Perdón, Hola, Keiner. háblame en todo momento, ok? ¿Cómo sí. Confírenme Dime Estoy listo, esté listo ¿Eh? que ya voy para allá Venga venga Ahí. Estoy en la esquina, estoy en la esquina Vaya... Vale. Diciendo por radio una de esas no, no. ¿Cuál cogemos? Eh, la primera, la de pillbox. 1097 a Rancho. Ah, yo no, no la puedo. Pilbox, Pilbox. Eh, 1069 a Rancho. Pero díla. Díla eh, 1097 eh, 10, 10, 10 Pilbox Hill Pil, Pil, Pil, Código 3. 3. Y la tapa 4 a 4. Ya. Esta buena. Uy, bonus. Qué idiota de cabrón. De Ahí lo voy a escribir. Pero, o sea, si ya lo dices por radio es mejor que... No, no, ya vale. está, ya está. Uh -huh. No, no satures la vaina. Okay, a ver si... ¿La bronca? No sé, sí, si sí, porque después dicen... ¿Por qué estos son dos radio? <coughs> y aparte, ya está acá. El caballero... Jordan <risa> <risa> el especial. <risa> me cabrón? El especialista. A hey, ver, amigo, le explico. Va a tener un poco de dolor, ¿vale? Quizás sin razón. Ah, ah, En caso de bien, que bien. se complique la vida o bien, algo, le aconsejo Creo que se rápido. cambie el vendaje, ¿listo? Cuidado, cuidado que no, lo veo otra vez. ¿no me estás haciendo rápido porque... ¿Vale? Muchas gracias enfermero Listo Se siente bien? ¿Se siente en condiciones de caminar? Ah, no, sí, sí Dejo sí, sí, sí. el maletín acá En caso de complicaciones le aconsejo de que vaya al hospital más cercano, ¿listo? Sí, sí, muchas gracias enfermero Perfecto amigo, que esté muy bien Maneja cliff tu por tu seguridad <risa> No y si vamos a un mecanismo Vamos a hacer un descuarenta. 40 sí, sí sí. ¿Se quiere ven aquí anda No hay que no nos cobran nada Me dirían, wey. Ah, es poco tiempo para sanar. No sé, y le roleas y que tal. Sí, sí. Es pues preferiblemente primero salvarlos y después rolearles, ¿sí? entiendes? Ah, ok, listo. Porque por lo general no lo dejamos ahí porque ya se confunde y después vienen otras y No <risa> si sí, sí, sí. Jordan Sánchez recién hizo un y una Yo creo que no se le va a pegar a usted. Se me han sido jodidos. Es la primera vez ¿no? que estoy tan tarde y no tengo sueño. Es me lo estoy pasando de puta madre. <risa> <risa> no nomás broma, ¿eh? Hace tiempo que no disfrutaba tanto del rol. Aparte del rol de zombies, no disfrutaba tanto del rol en ningún sitio. Hacía mucho, ¿eh? Como 8 años. ¡Hijo de puta, <risa> tengo suerte! Si me a to... no dado cuenta, loco, y dije, no puedo, hay 40 alguitos, yo creo que si me va da a dar cuenta, no tenemos puertas Ay mi madre, ya, por pues, el cinturón, doy FIIMS y... Dale ahí, dale Dale para la derecha ¿Para la derecha? No, para la derecha, para la derecha Pues ahí por la puerta, Mete la vuelta, mete la hueco de derecha. De a derecha, coña, a de derecha, a de la derecha. ¿Puedo levantarte o puedes tú. Ah, tonto que apagala. ¿Qué tiene? Bueno, la pregunta.